Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, gracias, gracias. Si son tan amables, buscan uno de los versos principales: Mateo 24, 4:2-44. 4, 4. Mateo 24, del 42 al 44. Mateo 24, 4, 2, 4, 4, dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así. Velad pues, no, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis Dios bendiga su palabra pueden sentarse bendiciones amén Gloria a Dios santo ah, no sé todavía veo esta voz ah, hay un poquito fácil Hazla más clara hijo amén Gloria al Señor Sé que mi voz no es así pero electrónicamente me la puedes hacer Gloria a Dios Cuanto al Cristo Escucha esto El tema de esta preciosa tarde Es preparados Preparado Pero preparados es un verbo Preparación Preparando eh, Preparó Prepara Lo dice el Señor Pero la palabra de acuerdo al diccionario Preparado es predisponer eso es preparado Poner en estado Elaborar Organizar Gloria al Señor Prepárate para el invierno Gloria al Señor Y eso es, eso es un anuncio de gratis Que no te cuesta nada Pero para que te lo aplique, prepárate para el invierno Ahora el antónimo de, de, de preparado Es desorganizado El que no anticipa nada el que está eh, brincando de emergencia, no tiene planes, no tiene un dinerito guardado, no ha llenado la aplicación correcta, no ha comprado seguro médico, no ha arreglado las llantas de su carro, no ha le ha echado gasolina suficiente al carro y se va al highway y se queda en el camino. Ese es el desorganizado, el que no está preparado, el que no anticipa, Gloria alabado. No, no sé, oh, gloria a Dios. Mira esto. Eh, hay ocasiones, yo no sé, yo a veces yo voy a Hondipo y veo, yo, yo no soy eh, contratista, pero veo herramientas que yo digo, en el futuro me pueden ayudar a mí estas herramientas. Entonces yo no la necesito, pero voy y la compro. Así sucedió no hace mucho. Había comprado una herramienta allá en Hondipo y. Y ahí la tenía guardada. Uno de mis hijos me llamó y me dijo. Mira, da, estoy aquí haciendo un trabajo. Eh, se me ha trabado. Yo creo que voy a tener que cambiar la puerta entera y todo. Yo dije, dame da, yo, yo voy para allá. Entonces yo busqué mi herramienta. Y le dije, mira hijo, esto con esto y con el que estaba ayudándole. Solamente utilízala de esta forma. Y ya solucionaste. Un par de horas después, todo solucionado. Entonces no la tenía, pero yo la tenía ahí de hace años. Guardada. Entonces... En la vida tú te preparas anticipando. Si tú vas a, a, a mi garaje, tú vas a ver hay un, un board y, y colgando hay cables, tornillos, gadgets de diferentes cosas, eh, culebra para destapar el baño, power washer, todo. Porque A mí no me gusta estarle pidiendo prestado nada a nadie. Lo necesito ahí, lo tengo. Le digo al Señor a la hora que sea, tengo grinder, tengo con que afilar herramientas, entonces la vida es toda una preparación. Eh, mis queridos hermanos, pero el que está desorganizado no hace nada. No prepara nada, no anticipa nada. Solamente caminando de emergencia, llamando a los vecinos, llamando al primo, llamando al compadre. Hello. La vida empieza con una preparación. Y la vida termina con una preparación. Aquí últimamente, aquí yo lo veo en las madres. Van a hacer un bebé, hasta le hacen un baby shower. Pamper y el bebé todavía no ha nacido. Chupete, todavía no está chupando nada. Biberón y todavía no, no, no está tomando leche. ¿Lo el Señor? Hasta cuna, coche. Entonces ya antes del bebé nacer, ya está preparado. Ya lo tiene todo. Tiene todo de emergencia por un mes, dos meses. Aunque el marido no compre los pampers ya hay pumper para ese bebé. Gloria al Señor, ya está preparado. Pero déjame decirte que la vida termina con otra preparación. Te moriste y no hiciste arreglo con la funeraria, ni pagaste. Entonces le cuesta a los hijos tuyos buscar de emergencia a fondo cómo enterrarte. Hello, no dejaste nada para enterrarte. Gloria al Señor, hay que ir allá al cementerio, comprar el plot donde. Te vamos a meter, gloria al Señor Hay que entonces estar escogiendo el ataúd ¿Qué tipo de ataúd? La funeraria, los cánticos, la música, la noche Yo no sé, hace poquito yo estaba hablando con uno de mis hijos Con Josh y ya le estaba diciendo a Josh Josh por favor hijo yo quiero ser enterrado en este tipo de ataúd Ya se lo di a Josh, ya, ya, ya lo hablamos él y yo ya está resuelto esa, ese, ese detalle de esa preparación. Y la iglesia lo sabe. Ustedes son mi gente. No quiero un ataúd de metal solamente de madera. Gloria al Señor. Ya está. Así que si ustedes ven de metal, formen una pataletera. Digan, no, no lo aceptamos. Gloria al Señor. Ahí está, porque yo pedí de madera. Gloria al Señor. Ya está. Estuve llamando a los cementerios del área. Y yo pregunté a los cementerios del área y le dije... ¿Cuál de ustedes acepta un ataúd directo en la tierra? Que no haya un bot, bot en la caja, la caja esa de cemento. Y encontré, de después de llamar varios, uno me dijo, aquí lo aceptamos. Creo que hay en Culper, pero hay otro. Entonces ya yo, uno de estos días voy a, doy un depósito, ahí ya está. ¿Me entiendes? No, no, eso no es... Eh, no hay por qué perder el sueño por eso, pero uno hace preparativo y te estoy ilustrando que en la vida todo lo tienes en su orden. Eso no es que estoy anticipando eh, que me voy a morir ya, pero de seguro que en un momento dado me voy a morir y tú también. Gloria al Señor. Eso es algo que quería asegurarte a ti: que si sí te vas a morir. ¿Cuándo? De aquí a ese engaño, pero te vas a morir. Gloria al Señor. Y yo también. Entonces, y nos sonríe que todavía estamos vivos. Ahora, escucha esto, hijo. Siempre hay que estar en base con nuestro ministerio. Tú tienes que estar en base con tu ministerio. Preparada con tu ministerio. Preparado con tu ministerio. Usted va a enseñar una clase. Se prepara bien y no la noche anterior. Agarrando libros y buscando diccionario. Ya se preparó con una semana de anticipación para esa enseñanza. Va a predicar un mensaje. Ya lo preparó en la computadora. No estés aquí tratando de adivinar y agarrando versos. Y por favor, y esto te voy a decir no se te ocurra traer el verso principal de tu mensaje y siquiera y lo ignora hasta lo ignora lo leíste para arrancar y después ni lo mencionaste más en todo tu mensaje que y el Señor. Menos de dos minutos ya está por el cuarto verso. Y no, pero es una crítica constructiva porque yo te amo y te quiero, pero ve preparado porque el que aquí te damos otro chance, pero otro pastor que tú vayas a Florida o a Tennessee y no te, no te recibe de nuevo, amén, Incluye a Dios. Entonces, ya te critiqué. Prepárate con tus con tu asuntos en orden. Siempre en base con tu ministerio. Secularmente. Tú te preparas con tu vocación o profesión. No puede haber un hombre que diga en esta iglesia me caso y solamente lo que sabe hacer es un huevo frito. Te digo la verdad. Los hombres tienen que prepararse con una profesión, con una vocación. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque una mujer no se sostiene del aire. De paso, una mujer embarazada come más que un hombre. Fact, gloria al Señor. Y las mujeres se ponen pique, amén, gloria al Señor. Se cansan de la tortilla y quieren un steak, la carne ha subido de precio. ¿Has visto eso? Que la carne ha subido de precio, gloria al Señor, todo ha subido de precio. Entonces cuesta sostener una señora, amén, gloria al Señor. Usted se prepara con su vocación, usted se prepara con lo que va a hacer. Estas jovencitas se preparan no solamente para tener las uñas lindas. ¿Por qué? Porque o sea, hay que prepararse, mi querido hermano. Hay que prepararse también para ser una esposa, hay que prepararse para aguantar lo, los gruñidos de un hombre enojado, hambriento, que llega del trabajo, todo polvoso, con un hambre, como un león. Es, es que, hermano, todo en la vida es una preparación. Esas madres... Que no se han sentado con sus hijas y, y las han sentado por dos horas. Se han ido a tomar un café con ella y por dos horas le han dicho de facts of life. ¿Cómo es que se brega? ¿Cómo es que se prepara? ¿Cómo es que se maneja un hombre hambriento? Amén, gloria al Señor. No, no la están preparando. Deberían abochornarse, hija mía. Gloria al Señor alabado. Entonces hay que estar uno preparado para todo. Pero espiritualmente, gloria al Señor. Uno es el hijo del Dios vivo y uno se prepara con su ministerio. Yo no puedo pensar que hay un, un miembro de la iglesia de la Biblia que diga yo no tengo nada que hacer. Hay algo que usted tiene que hacer. Lo único es que no se ha preparado y está dando vueltas ahí con esa cabecita. No se ha sentado a pensar en lo que Dios le dio. El tiempo se está pasando, los cabellos se te ponen blancos y no has hecho nada en la vida. Think padre, it. Gloria al Señor, hay que pensar en esto profundamente. Hay que pensar en qué, cuando tú te mueras, ¿qué tú, con qué tú te vas a presentar al Dios vivo, qué tú le vas a decir al Jefe del Universo: Este fue el tiempo que yo gasté, en esto gasté mi vida, dando vueltas. Gloria al Señor alabado. Hay gente que son buenos para estar hoy domingo en la playa como una ballena acostado en la arena. Gloria al Señor. Tanto, pero no han pensado en el ministerio de ahí. Dios lo bendiga a todos ellos. Dios me los cuide, me lo cual no te quiera que se encuentren. Gloria al Señor. Satanás te quiere desprevenido. Satanás te quiere desorganizado. Satanás te quiere sin planeo. Satanás te quiere sin plan médico. Satanás te quiere sin retiro. Gloria al Señor. Porque hay que pensar en todas esas cosas. Gloria al Señor. ¿Has pensado qué va a ser de ti cuando tenga 65, 70 años? No tienes un dólar en la bolsa, pendiente que los hijos te mantengan, abochónate. Gloria al Señor, los hijos no tienen tiempo. ¿Tú sabes la cosa? Que una mujer se casa, una joven de esta se casa y ya el papá no es el hombre más importante en la vida de ella. El papá ya es un viejo que lo echa al lado. El más importante es el esposo de ella, Gloria al Señor. Y, y, y estos varones que están aquí, que le dicen, mami, yo te quiero mucho, mami se lo va a decir a la esposa de él. Ya tú no eres mami, tú eres mamá. Esa, esa palabra de mami, ya, ya, ya, mami, olvídate. Ya, ya sé, eso, eso, eso no es para ti. Ya tú eres la mujer de segunda mesa. Vete para allá, esa viejita que me molesta. Mami es la, la, la, la que está ahí al lado de él. La, la que tiene el cuerpo de guitarra que duerme con él, esa es la mami de él. gloria al Señor Entonces no te recuestes en esto para que despierte y no digas mi hijo, ni mi hijo, ni nada Porque eso se va, esas son palabras que se las lleva el viento, ve gloria a Dios Así trabaja esto, gloria al Señor alabado, entonces hay que tener cuidado en la vida Satanás te quiere desprevenido, desorganizado, que no hayas hecho nada, que no hayas planeado nada entonces mis queridos hermanos Satanás quiere la destrucción tuya ahora y la destrucción eterna el diablo no está perdonando el diablo no anda jugando el diablo se lleva al camarón que está dormido se lo lleva a la corriente entiende entonces no hay juego en el mundo espiritual esto es un asunto serio ahora Jesucristo te quiere a ti preparado y al día en todo ese es el hombre que Dios utiliza al ministerio. Esa es la mujer que Dios utiliza en el ministerio. ¿Tú sabes una cosa que Dios está pendiente de los detalles de tu vida? ¿Tú sabes una cosa que Dios está analizando tu intelecto? ¿Tú sabes una cosa que Dios está analizando tu teología y tu, y tu firmeza y tu espiritualidad para ver qué te da o qué no te da? ¿Tú lo no sabes eso? Pues entonces piensa en eso porque así trabaja mi Dios. Amén, gloria al Señor. Pero Él, en su orden, Él fue a preparar lugar. Para ti y para mí. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe una cosa? El Evangelio es una preparación. Hito mío. El Evangelio es una preparación. Y si no, gloria al Señor, mira esto. En Mateo 3 del 1 al 4. Acuérdate que esto es preparado. Y preparado es anticipar, preparar, organizar, elaborar. Para llevar a cabo algo. Entonces Mateo 3 del 1 al 4 dice. En aquellos días. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista, ¿era él el Cristo? No, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Preparando el camino. Él estaba preparando el camino. Gloria el Señor. Estaba haciendo los arreglos. Le estaba diciendo a la gente, despierta. Estás dormido. Estás este, enfocado en lo que no tienes que enfocarte. Mira, viene algo importante. ¿Y tú sabes lo que ocurre? Que hoy en estos días hay un montón de gente que está dormida y no está pendiente de los tiempos que estamos viviendo. Cree que todo va a estar bien, que todo va a marchar así indefinidamente y no hay organización, no hay nada. Cristo no viene ahora dicen algunos, no eso lo escuchó la abuela mía y todavía no llega, no eso no va a pasar, eso es para otro y sin embargo gente sigue muriendo todos los días, si alguien murió ahora ahí ya llegó Cristo para él, quiere decir que en el momento que tú mueras ya Cristo llegó para esa persona, entonces Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, gloria al Señor estaba haciendo los preparativos para el ministerio de Jesucristo, dámelo un poquito más de power a eso, Avele más power ese mic, gloria al Señor, que la electrónica aguanta, gloria al Señor, escucha esto, entonces le estaba diciendo arrepentidos, arrepiéntanse, examina tu vida, chequeate cómo está, gloria al Señor, tú le chequeas el, el cuando vas manejando tu carro, tú miras la aguja donde más marca la cantidad de combustible, la que tú la marcas, la chequea la aguja, yo la chequeo, cuando voy manejando, yo voy chequeando a ver cuánto tengo, entonces estás tú chequeando cuánto te queda en el tanque espiritual tuyo Estás chequeando el tanque espiritual de tu vida, cómo está la vida espiritual tuya Qué fue lo que dijiste, qué fue lo que hablaste, qué fue lo que pensaste, qué fue el grito que te sacaste El coraje que dijiste, el odio que tenía, no cumpliste lo que tenías que cumplir Y te estás poniendo viejo, te vas a morir y te vas ya mismo entonces toda sabes la cosa, hay que estar pensando y hay que estar preparado, entonces esto es lo que estaba diciendo en efecto Juan, cuidado te vas a morir y aquí Cristo viene porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras yo estoy predicando a través de esta nación, Emma en este fin de semana que se acerca por lo menos 450 personas en este país van a morir en accidentes de tráfico. Reprendo al diablo y cubro con la gente de la vida con la sangre. Pero por lo menos 450 personas van a morir en accidentes de auto en este fin de semana. ¿Y tú sabes una cosa? Miles van a quedar heridos. ¿Y tú sabes una cosa? Miles le van a dar corona. De paso la corona ha vuelto de nuevo. Gloria al Señor, no, no te, no te eh, vayas a a enfocar en otra cosa, porque ahora está la variante 1 um de Colombia, que dice que esa es, eh, no se controla bien, con las vacunas actuales, no sabemos hasta que no le dé a alguien, entonces esto es el mismo diablo llevándose gente, el mismo diablo enfocando a la gente, allá en Puerto Rico un periodista que no se vacunó, pues bien conocido, famoso en toda la isla, murió repentinamente, la gente dijo, ¿de qué murió? Los familiares no se atrevían a decir de qué murió, pero... Como él era un periodista y había que declararlo públicamente, los familiares tuvieron que decir, no se quiso vacunar, le dio corona y murió instantáneamente, murió en pocos días. Ya tú puedes ver, entonces lo que te digo es, uno se prepara, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues, pues este es aquel quien dijo, el profeta Isaías cuando dijo, Amén, gloria al Señor, Veos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las veredas. Gloria al Señor, vamos a enderezar las veredas Vamos a predicarle a alguien Vamos a hacer el trabajo que hay que hacer en las reuniones familiares Hay que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo Hay momento de partir el bizcocho, Gloria al Señor Hay momento de ir a cenar con la señora, Gloria a Dios por eso Hay momento de darse la vuelta y hay momento de servirle al Dios vivo Porque ni tú ni yo Sabemos que va a ocurrir el día de mañana Gloria al el Señor alabado Mucha gente se va a acostar esta noche tranquilo Y a veces uno despierta a una tragedia Algo que ocurre mis queridos hermanos Algo inesperado Entonces este es el llamado Que uno tiene que estar preparado espiritualmente En todos los aspectos Uno tiene que estar preparado a veces con los hijos Con los nietos, con todo el mundo Con lo que les rodea Todo es una preparación entonces Juan el Bautista estaba diciendo a la gente despierta, te veo desenfocado, te veo que no estás poniendo atención a lo que tienes que poner atención, te veo que estás pensando en otras cosas, entonces uno tiene que aprender a hacer lo que se llama multitask, Puedes, puedes trabajar lo tuyo secular Gloria a Dios por eso Puedes atender a la familia Gloria a Dios por eso Las cosas espirituales no te olvides de ellas Y no te olvides de tu ministerio Y de trabajar Porque a la larga mis queridos hermanos El Señor no te va a juzgar Por el buen ingeniero, la buena maestra El buen negociante El Señor te va a juzgar Como le serviste a Él a, a, Al Cristo de la gloria En espíritu y en verdad Gloria al Señor Muchos doctores se van al infierno. Muchos abogados se van al infierno. Muchos millonarios y millonarios se van al infierno. ¿Qué tú estás haciendo y qué yo, tomo, qué yo estoy haciendo? Amén, gloria al Señor. Ahora mira esto, mira esto. Preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Y te quiero traer esto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Cuántos están aquí vestidos de pelo de camello? Yo no veo a nadie, yo veo traje fancy a colores, zapatos ahí Que hoy el señor de tacones altos, bien good looking a veces ¿verdad? Entonces a veces los evangelistas de hoy día, los evangelistas de hoy día No te dicen me voy a gozar en la Biblia, cuando tú llamas a un evangelista Ya te está diciendo yo quiero un hotel, ya te dice qué clase de hotel No me busco un hotel muy barato, quiero un hotel fancy Amén Gloria al Señor Te están hablando del hotel Ya te está diciendo yo quiero buenas comidas Gloria al Señor alabado Los evangelistas piensan a veces más en la barriga de ellos Que el mismo pastor Gloria a Dios Pensando en lo que van a comer Amén Gloria al Señor Más pendiente a comer el huevo frito con la salchicha Que están orando de rodillas a veces Gloria al Señor ¿Cuánto me vas a dar de ofrenda? Te dice ¿Cuánto me vas a dar de ofrenda? Si no me das tanto no voy Oh Gloria a Dios es que yo he vivido aquí todo el tiempo con esta gente. Amén, Gloria al Señor. En vez de decir yo voy contento, voy allá a predicar. Gloria al Señor alabado. Eh, lo que me den con eso me conformo. Pues tal vez hoy día no, porque no se vive del aire. Pero te hablan y tú no, si tú no le ofreces cierta cantidad, no quieren venir. Ya quieren, y hoy día te dicen pasaje de avión, hotel, comida, carro, atención. Hasta te quieren repartir sobre si tú lo dejas. Más pendiente del billete que de predicar. Pero yo creo que los evangelistas de la Biblia no son así, ¿verdad? Oh, Gloria al Señor. ¿En Ahí está, Gloria al Señor. Es chequeando, ven, Gloria al Señor. Entonces, yo no quiero, escucha esto. Y esto es en broma y en serio. Pero más en serio que en broma, Gloria al Señor. No seas interesado en el dinero. Estés interesado en tu ministerio. Estás interesado en predicar. Estás interesado en llevar la palabra. Estás interesado que el Dios del cielo te va a bendecir. Que Dios del cielo te va a cuidar, amén, está interesado en servir, porque algo tenemos que presentar al Dios vivo cuando nos presentemos, que hemos cubierto, hemos nosotros hecho la voluntad de Él, como Él la mandó y como Él le pidió, amén, gloria al Señor alabado. Entonces mis queridos hermanos, hay que estar preparados para servir, amén, gloria al Señor también, en qué posición, tú tienes que estar preparado, ahí está el IBG online, ya no tienes que manejar a la iglesia. Ya no hay que manejar ese edificio, desde un celular tú coges la clase, desde una tableta tú coges la clase, desde lo que tú tengas, desde cualquier dispositivo, entiendo que hasta uno de los miembros de la iglesia le ha pagado a la mamá de él que vive en Honduras que coja la clase, ¿por qué no le pagas tú la, la clase a tu, a tu abuela que está en Honduras? Alex, Oh, glorias. tal vez Alex tiene abuela. Pero quería sorprenderte para que piensen en eso. Señor. Entonces en vez de, de eh, enviarle un tabaco a la abuela. Dígale aprenda la palabra viejita. Amén, gloria al Señor. Para que se vaya con Cristo. Amén. La abuela mía aceptó a Cristo a los 95 años. pero eso, eso es real. Porque la abuela mía duró hasta los 103 años. Y ella tenía ahí un ídolo de piedra que tú no le podías ni acercar a él. Cuando tú te acercabas a ese ídolo tú no podías jugar con eso porque ella se enojaba Ahí estaba un ídolo que le dejó la abuela de ella rodeado con una cadena Pero entiendo que después que mi abuela aceptó a Cristo Mi tía vino con un martillo y lo rompió y lo hizo pedazo decir, señor. Entonces tú tienes que ofrecer pagarle los estudios a tu hermana, a tu familia A todo lo que sea donde quiera esté y este instituto cubre la nación y el mundo entero yo, desde este instituto se le puede enseñar a alguien en Francia, en, en África, en Rusia, donde quiera que esté el internet, allá llega este instituto. Amén, gloria a Dios. Esto es una bendición, amén, gloria a Dios. Pero mira lo que dice la palabra. Entonces, de la manera, Primera de Corintios 12, del 26 al 29, el hombre y la mujer se preparan. Gloria al Señor. No lo digo por vanagloria, pero desde antes yo figuré. Yo dije si yo le sirvo a este Dios, Él me va a cuidar, Él me va a guardar, Él me va a proteger, no sé. tanto tan, Uno camina, uno da vuelta, uno se envuelve en tanta situación, pero yo dije al yo servirle a este Dios, algo Él va a hacer por mí. Y hasta aquí me ha preservado, mira eso, hasta aquí me ha cuidado, hasta aquí he visto la mano de este Dios moverse. Entonces él no se mueve conforme a la gente piensa tú aprendes a trabajar con Dios y al mover de Dios ya te es en vez de ser algo que te sorprenda es algo normal porque tú lo conoces no es forma de yo decirle a los hijos míos brega con Dios de esta forma ellos lo tienen que descubrir. No hay forma de yo decirle a mi esposa, así se mueve Dios. Ella lo tiene que descubrir. Entonces cada persona tiene que dedicarle tiempo para descubrir cómo Dios trabaja contigo. Te habla, tú escuchas la voz de ese Dios. Es algo, ah, no, hermano. todo el mundo dice que sabe y no sabe nada. Hasta que tú no aprendas a trabajar con Dios, todavía te falta prepararte y aprender. Pero algo te quiero decir. Entonces Primera de Corintios te está hablando de los ministerios. De cómo uno se prepara, de lo que uno hace. Entonces, de manera que si uno, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es que en la casa de Dios lo que rige es un vínculo sagrado. Y se llama el vínculo del amor. Ahí está, es lo primero que tiene que reinar. Y a ti no te importa a alguien entonces no estás preparado para esto Porque ese es el vínculo el universal del Cristo de la gloria Dios es amor Entonces ese vínculo del amor Te está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los corintios Que toda la gente en la iglesia siente por los hermanos de la iglesia Tú sientes enseñarle Tú sientes atenderlo Tú sientes aconsejarlo ¿Tú sientes dirigirlo? ¿Tú sientes prepararlo? ¿Tú sientes servir al Dios vivo sirviendo a la congregación? Entonces dice él vosotros sois el cuerpo de Cristo, no hay un ídolo por aquí, no hay una estatua, no hay nada Mira ahí el cuerpo de Cristo, aquí yo lo veo, ahí está, me están mirando la iglesia de Cristo Parte del cuerpo, yo sé que hay otras iglesias, amén y todos somos el cuerpo de Cristo Entonces mis queridos hermanos la gente se enfoca en algo pero hay gente que a veces no puede pasar por la misma línea que pasó, un hermano Porque no le quiere ver los ojos, ah, chequeando verdad, tú tienes que chequearte porque ese es el, el, el barómetro del amor tuyo, la, la medida si tú no le puedes ver los ojos a alguien y el color de los ojos, amén, gloria al Señor y lo miras recto, hay algo erróneo y dañado en ti. Y el apóstol Pablo dice aquí, soy el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Entonces después que ese vínculo del amor ya está resuelto, ya se resolvió el vínculo del amor, ya existe el vínculo del amor, la, la solicitud. La solicitud de unos por los otros Y esto es para que te vaya bien, para que triunfe Para que marche, Mira lo que dice Entonces después que habla el apóstol Pablo dice Y, entonces, y a unos Dios puso en la iglesia Primero los apóstoles, gloria a Dios Pero no se le ocurra a nadie ni en broma Llamarme a mi apóstol, ¿sabe por qué? Porque la palabra apóstol está mal usada Por un montón de tipitos del área Apóstoles, uno que va a una región virgen de, de, de, de personas y él les predica, les lleva el evangelio y trabaja con ellos toda una vida. Entonces, hay un montón de ahí apóstoles ahí. Hasta yo tengo aquí gente que salió de la Biblia y hoy día son apóstoles. Yo los veo ahí en Facebook, el apóstol tal. Ya, ya te puedes ver, es un juego. Pero apóstol hay que tener la definición concreta y los puede haber pero tiene que irse a África Si hay alguien aquí que se cree que es apóstol ven aquí y habla conmigo porque yo me voy a gastar unos 300 dólares en una buena maleta Y me voy a gastar en un poquito de ropa de ahí de, de Ross o de yo no sé de, de Walmart y te la voy a poner y te voy a enviar a África Con un ticket de ida pero no de regreso, ven gloria a Dios para entonces probar si tú eres de veras apóstol Te voy a enviar a una selva por ahí a ver entonces Pero no me digas, sácame de ahí No va a haber celular, no va a haber dinero No va a haber más que la maleta con la ropa para que te vayas Y llámame al cabo de cinco años a ver qué has hecho con tu vida Eso es todo, eso, eso es la definición de apóstol Luego apóstol, luego los profetas Hay que tener cuidado, me incluye el Señor con los profetas porque la profecía yo la cuelo con el colador. Amén, Gloria al Señor, ya te lo dije. Pero yo sí creo en esto. Que dentro de la manifestación del Espíritu Santo. Hay manifestación de profecía. Y es posible que tú predicando y hablando con alguien. Le digas algo a alguien que el Espíritu Santo te dio. Pero ni tú mismo te das cuenta que estás profetizando. Gloria al Señor. Así que yo creo que esa profecía. Yes, Gloria al Señor, hay profecía. Y luego dice, Gloria al Señor. Y luego los maestros. Aléguense los maestros, dale gracias a Dios por el ministerio de maestro Dale gracias a Dios que tú puedes enseñar, Roger Vélez no es maestro, mira eso Tú me pones a mí enseñar, yo me doy por vencido en una hora, amén Esto no es mi ministerio, solamente en este instituto, en el instituto Enseñé yo una clase una vez, seis meses, amén, administración de la iglesia entre los alumnos míos yo creo que estuvo Santos Guerra, estuvo Miriam Picado, estuvo Luis Cartagena que es pastor... Como cinco tuvieron ese privilegio. Y al cabo de seis meses yo dije. Esto no es para mí. Amén, gloria al Señor. Déjame dedicarme a lo que Dios me dio. Que es predicar y administrar. Entonces eso es un llamado. Es un ministerio. Y yo veo los hermanos. Los maestros de este instituto. Que luchan, pelean, batallan. Por enseñar, por prepararse. Por estar ahí. A mí toda la semana. Quieren venir. Ni siquiera es de la casa. Hay algunos que tenemos las facilidades ahí. Y en la casa. Y una maestra me dijo. Yo quiero llegar allá a la Biblia a enseñarme dijo ella, ni de mi casa lo puedo hacer, yo lo puedo hacer pero no quiero. Entonces ya tú puedes ver el llamado de maestro, que esto es tan bello mi querido hermano. Entonces, entonces están los, los maestros, los que hacen milagros pues si tú estás lleno de fe, ora. Hay, hay gente que aquí que aquí la iglesia, aquí en la iglesia que Dios la ha utilizado haciendo milagros, los que sanan, amén. Los que sanan dándole un sobo y orando también, ¿tú crees eso? Gloria no al Señor, hay de todas formas, hay que utilizar lo que sea, todas las reglas que Dios tiene, toda la medicina, yo creo en la medicina científica dada por el Señor, amén, gloria no al Señor, gracias a Dios que me operaron los dos ojos de glaucoma y de catarata, mira esto, ya yo no podía ver para los lados y ahora me siento nuevo, amén con los ojos míos el Señor, entonces hay que darle gracias a Dios por la ciencia, hay que darle gracias a Dios por lo que Dios ha dado. Entonces hay que darle los que sanan, los que ayudan. A veces me alegra ver a las hermanas pegando con estos niñitos. Aquí yo estuve el viernes y vi las hermanas que trabajando con estos niñitos aquí, como los atendían. Las hermanas fueron y llevaron los niños allá a la hacienda a recoger fruta. Ahí está, me alegro que fueron más de 120. Me alegro por los que manejan las vanes de la iglesia, no se le paga nada. Me alegro por los que cocinan. Gloria al Señor. Me alegro por los que venden este helado. Sacan un dinerito. Nos dan el helado y sacan el dinerito también. Aún los que hacen la, la, la piragua, la raspado. Eso allá afuera. Ay, gracias a Dios por ellos, Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ello. Amén. Los que ayudan. Los que administran. Dale gracias a Dios por los diáconos. Dale gracias a Dios por los jugieres. Gracias a, dale a Dios por las sociedades. Gracias a Dios por los que saben computadora, Gracias a Dios por Silvio Parrales que está metido en un cuarto allá, bregando con el internet para que esto sea transmitido, gracias por Jasmine que está allá detrás proyectando, amén, gloria al Señor, ¿cuántos hablan de Cristo? Estos son los que ayudan, mis queridos hermanos, amén, los que administran, los maestros, amén, gloria al Señor, tienen todos don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, quiere decir que a cada uno en la iglesia, Dios te ha dado algo y tú tienes que aplicarlo, Dale gracias a Dios por ello Y no lo suelte ni se lo deja a nadie Por lo que Dios te dio a ti Gloria al Señor Es tu habilidad, es tu ministerio Gloria al Señor Prepárate en lo que Dios te ha dado Sigue adelante contento y alegre Alabando al Dios vivo Escucha esto Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Toda la escritura inspirada por Dios Útil para enseñar Útil para redarguir. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra, gloria a Dios ¿Cuántos me están leyendo la palabra todos los días? Uh, dígame los que están en serio, Bajen la mano. ¿cuántos no la están leyendo? Levanten los que no la leen Ah, yo quería coger alguno porque hay un montón de mentirosos que se la leen y no la leen, pero tú sabes cosas, lee la palabra, lee la palabra, léela, léela para que seas bendecido, léela para que seas edificado, léela para que te vaya bien, léala para que te vaya bien en tus negocios, léela para que te vaya bien en tus estudios, léela para que duermas tranquilo, léela para que duermas ocho horas. Léela para que no estés temblando ahí con, eh, con eh, depresión, ansiedad. Y you know, no, no estés eso. La palabra de Dios calma al hombre, calma a la mujer, lo pone a dormir tranquilo, la pone a dormir tranquila, le da seguridad. Léela para que eh, deje esos celos, hija mía. A ah, la mujer celosa se calma leyendo la palabra. Porque Dios le dice: Tranquila, mamita, que lo que Dios te dio no hay quien te lo quite. Amén. Gloria al Señor. Así es esto, gloria a Dios, bueno, esto trabaja de mil formas Entonces, gloria al Señor, entonces el, el, el hombre y la mujer de Dios Tiene que estar enteramente preparado, todo en su orden no puede haber una maestra, un maestro ¿Dónde están mis notas? Préstame las notas, préstame el diccionario Préstame esto, no, no, no, no Usted está preparada, usted está lista. Usted lo sabe todo, usted lo sabe todo Hijo mío, preparado, todo en su orden Amén, arreglado, preparado, afeitado Amén, se ha puesto loción Se puso desodorante, se lavo la boca con Listerine Oh, gloria a Dios Santo Cristo quiere que tú estés preparado hijo mío Preparado para su venida Ahora está el asunto serio Tú tienes que estar preparado en tu ministerio y, y si tú estás preparado en tu ministerio Tú estás preparado para la venida Pero no digas estoy esperando a Cristo Y te has pasado el verano en la playa Gloria a Dios Digo no, no es que estás pecando que te fuiste Pero tampoco espero que te hayas puesto un bikini Tampoco, Amén, gloria a Dios ¿Ah? No, es, es, es, hay que cuidarse uno Hay que vestir en dignidad y respeto Gloria a Dios No yo, el jefe, el maestro de Galilea Él es el maestro de Galilea Gloria a Dios, escucha esto Mateo 22, 42 al 44 Velad porque no sabéis a qué hora Ha de venir vuestro Señor Yo no sé a qué hora no es el momento de la venida de Cristo, no es el momento cuando el Señor venga. Yo sé que estamos viviendo momentos finales, momentos de corona, momentos de accidente, momentos de, de guerra, rumores de guerra. Yo no sé, pero hay que estar preparado. Entonces cuando la palabra te dice velar es anticipa, prepárate, lee la Biblia. Antes de salir, lee la palabra, antes de dar un viaje, lee la palabra, Incate y ora. Gloria al Señor alabado, no sabe a qué hora ha venido vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. El pillo no se anuncia, gloria al Señor. El pillo no dice a qué hora viene. Yo no sé, yo estoy esperando el pillo en mi casa, te lo digo. Si tú te vas a la casa mía y te caminas por la parte de atrás se va a encender una luz rápidamente, ya está. Te estoy esperando al pillo con la luz encendida, quiero verle la cara al pillo. Si tú caminas por el frente se va a encender otra luz porque quiero verte la cara al pillo. Si yo estoy en Puerto Rico y tú caminas frente a mi casa, mi esposa le gusta porque ella tiene ahí el eh, ring. Y allá desde Puerto Rico mi esposa te dice hello, te puedo ayudar porque ahí tengo ring allá, pero no lo pongas ring allá abajo, bajito, porque alguien va y lo arranca y se lo lleva en el bolsillo. Pon ring trepado allá alto, el mío está alto, que tú no lo alcanzas. Tienes que tener más de siete pies de alto para alcanzarlo. Pero cuando tú te acercas a mi casa, la cámara te capta, las luces se encienden y, y ya estamos dispuestos para escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que tú deseas. Pero yo he visto que la gente pone el ring ahí al frente y cualquiera el pillo coge, lo llave y se lo mete al bolsillo y sigue de viaje. Con tu carro. no seas bobo, hijo mío, amén, gloria al Señor. Póngalo alto, amén, que nadie lo alcance. Lo que ya tú puedes ver cómo trabaja la vida aquí. Uno tiene que estar preparado. Tú tienes que pensar más rápido y más listo que el pillo. Amén, gloria al Señor. Entonces. Si supiese a que viene el ladrón Había venido, velaría y no daría venir en su casa Por tanto también vosotros estás preparado Vete a la universidad Preparado Estudia, preparado Date un viaje, preparado Todo lo que tú hagas, preparado Porque tú puedes dar un viaje Y no sabemos si regresamos del viaje A mí me da decirlo Pero así trabaja la vida Gloria al Señor alabado hermano, esto es esto es, estamos viviendo. Esta no es la época de antes donde hoy día los medios de comunicación, el peligro, la maldad, los que te están acechando. Esto es, esto es increíble. Algo le voy a decir a la gente: no te des vuelta en Washington DC, a menos que no tengas que ir. Mira lo que está ocurriendo en Washington DC. Gente que no tiene que ver nada contigo, nada, nada que tú le hayas hecho. Por cualquier incidente, no es que te dicen algo, se bajan del carro y te disparan en tu auto. En Washington D.C., ahí estaba un individuo en la Rhode Island Avenue hace como cuatro meses. Amén. Eh, una señora le tocó la bocina o algo, porque le estaba wiggling a través del tráfico. Se bajó, le disparó a la señora, la hirió, hirió a sus dos niños. Tenía un macerari. lo único que sabía era eso. Bueno, después de cinco meses, esta semana lo encontraron en Costa Rica. Allá andaba. Fíjate es esto, día tú puedes ver. Entonces, es un peligro manejar. Hoy día, si tú vas en la 495 y alguien quiere hacer contacto visual contigo, no lo haga. Tú no has visto los carros que te pasan a 90 millas en la 495. Está peligroso eso hoy día. Entonces, no haga contacto visual con nadie, no le haga señal a nadie, no le saques el dedo a nadie. Cállate la boca. Usa la prudencia. No le grites a nadie. No digas nada. Mejor es... Digan un cobarde vivo que un valiente muerto. Usa la prudencia porque tú quieres vivir aquí largo tiempo. Tú estás esperando la venida de Cristo, pero tú no eres este Pedro Navaja. Amén, gloria al Señor. Alabado, gloria al Señor, alabado. Lo que te digo es no te hagas el guapetón, sino que cállate la boca y alaba a Cristo. Con eso te lo digo. Por tanto. Estás preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tal vez estás pescando. Tal vez estás chiviando. Tal vez estás haciendo lo que no tiene que hacer. Entremetido, chismeando, venga y el Señor. Dedíquese a lo suyo. Espera la venida de Cristo. Alabe al Dios vivo. Haga la voluntad de Dios. Ore en la mañana. Lea la Biblia preparado en todo momento pidiéndole a dios un espíritu de sabiduría un espíritu de inteligencia un espíritu de consejo un espíritu de conocimiento un espíritu de poder un espíritu de temor y un espíritu de la palabra de dios porque los tiempos son peligrosos mis queridos hermanos tú quieres hacer la voluntad de dios y tú quieres vivir largo entonces quiere el señor que tú estés preparado en todo en estos momentos no te has preparado para el invierno Has comprado una, una chumpa, no sé, un abriguito. Ahí está. Sácalo del closet, gloria al Señor. Sácalo que tenías guardado. Las medias gruesas, sácalas para afuera. Coge la ropa de verano y ve guardándola allá. Alabado, gloria a Dios. Hay que prepararse. Compraste VIX. Compraste Teraflu. Gloria al Señor. No, pues vete a comprar VIX y Teraflu. Gloria al Señor. Ah, ahí está, ahí está la medicina del flu. Vete ahí a, al CBS y compra todo lo del flu. Comprate para la fiebre. Comprate, amén, gloria al Señor, para poder do, dormir. Alabado, ah, gloria a Dios. Tiene uno que prepararse, mi querido hermano. Ha comprado maní para dormir, gloria al Señor. Pues tiene que comprar, amén, gloria al Señor. Ah. Hay que estar preparado. La gente no se prepara, pero hay que estar preparado en todo. Entonces, Jesucristo se fue y preparó lugar para nosotros. Ya él se fue y preparó ese lugar Mira esto mis queridos hermanos En Juan 14 del 1 al 3 dice No se turbe vuestro corazón no estés nervioso Esto es para ahora hoy día no te preocupes No se turbe vuestro corazón no estés nerviosa No estés con ansiedad No estés con depresión No estés con angustia Porque tú estás alabando al Dios vivo y el perfecto amor echa fuera el temor. Tú estás alabando al Dios vivo, no se tuve vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Decía el Cristo de la gloria. Creed en el Padre. ¿Cómo está la relación tuya con el Padre? Gloria al Señor. Hermano, esto es. Gloria al Señor. Toda relación entre dos personas hay que dedicarle tiempo. ¿No viste no, no, eso? Todas relaciones, tú quieres tener una buena relación con tu cónyuge, dedícale tiempo Quieres tener una relación con tus padres, dedícale tiempo Quieres tener una relación con tu hermana filial, dedícale tiempo Quieres tener una relación, buena relación con el vecino No le comas la comida, no le tomes nada que te dé, pero salúdalo, hello, hi Y no, ahí está que cuesta, hello, hi ¿No? Frente a mí vive un vietnamé, Mr. Hong, yo le digo Mr. Hong, hi Mr. Hong y Ya está, pero él nunca le doy la mano ni él me la da a mí Si ese es el camino me pongo en la máscara a el Señor lavado it, Mr. Hong. How you doing? Pero <coughs> yo no, ya si algo pasa por la propiedad de él yo chequeo Si algo pasa por la mía chequea Entonces todo en la vida <coughs> y con todo el ser humano Tú tienes que dedicarle tiempo para que esa relación surja para, para, para alimentarla, para que se lleven bien, para que se conozcan Entonces lo que te quiero decir esto es que así es la misma cuestión con el Dios vivo Tú tienes que dedicarle tiempo a tu padre espiritual para que la relación contigo, con él vaya bien Entonces aquí el Cristo de la Gloria dice no se turbe vuestro corazón Cree en Dios, cree también en mí, entonces dedícale tiempo a mi padre dice Cristo Dedícame tiempo a mí, llévate bien conmigo, haz lo que yo te digo, amén, gloria al Señor Compartamos, cate de rodilla, dice pero estoy repitiendo lo mismo Pero estás viendo lo mismo en Facebook todo el tiempo también que está repitiendo lo mismo Y si hablas con tu cónyuge repite lo mismo A veces las hermanas se reúnen Y cuentan las historias del año pasado de, de hace 10 años, de hace 20 años Y vuelve y repite como un disco rayado Entonces si eres un disco rayado con los seres humanos No te moleste repetir la oración Y alabar a Dios como Dios te lo dé en el espíritu Pero dedícale tiempo al padre y dedícale tiempo al hijo Ya está, para que te vaya bien ya está. En la casa de mi padre muchas moradas hay, tengo espacio para ti, tal vez aquí te cobran la renta, papá te va a tener de gratis allá arriba, en las moradas celestiales no te va a cobrar la renta, no hay que pagar por el cuarto, no hay que pagar por la comida ni por nada, porque papá tiene una morada para ti, si así no fuera Dios lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, papá ya tiene un lugar allá para Roger Vélez y es cómodo, bonito, no sé, en el mundo espiritual, pero es una buena cama, una buena alma, espiritual. Buena presencia, me voy a sentir bien. Ya papá se fue a preparar lugar. Gloria al Señor, alabado. A veces la gente te dice, ven acá para que, para que pases bien. Y tú llegas allá y lo que hace es, te espera un cuarto lleno de cucaracha. Gloria al Señor. En una ocasión un hermano me dijo, yo, yo, yo trabajo algo al gobierno, yo iba de vez en cuando a California y me dijo, venga acá a pasar un día conmigo. Pues yo fui a pasar un día con él, pero pues el al Señor y allá se le rompe el carro a él. Entonces me mira a mí como quien dice, no tengo, todo tengo que sacar el billete y pagar por la reparación del carro de él. Ya está, yo dije aquí estoy perdiendo ya. Vamos a comprar comida y me mira de nuevo con cara larga como dice no tengo. Y digo pero qué diantra ¿Qué tengo que, que tengo que comprarle la comida. Entonces a la larga me fui a pasar unos días con él y me, me costó mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Me entiendes? Pero con el Cristo de la gloria no cuesta nada. Con Cristo de la gloria ya papá te tiene con todo lo que tú necesites. Porque tú eres el hijo y la hija del Dios vivo. Voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé lugar vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el objetivo. Papá ya ha preparado todo. Entonces, la pregunta del momento es, ¿qué preparación tienes tú? ¿Qué te has preparado para el verano? ¿Qué te has preparado secularmente? ¿Qué has estudiado? ¿Qué te has preparado para el matrimonio? ¿Qué te has preparado para servir a Cristo? ¿Qué te has preparado para el ministerio? Cristo dice. Prepárate, Dios te bendiga. ¡Ven! Gloria al Señor. Puesto de pie. La música. Gloria al Señor.